¿Cómo están amigos? Soy David Peña. Hoy tengo el placer de entrevistar a mi esposa, Celita Celia Palacios Gómez Tagle. Celita, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, querido y amado David. Muy bien. Muchas gracias. Entendemos que eh, tú eres la persona que nos puede platicar acerca de cómo manejas todo lo que tiene que ver con computadoras en el Proyecto Seo y en la Federación. ¿Nos puedes charlar acerca de este tema? Claro, eh, yo soy la más eh, entusiasta de estos temas. Eh, siempre me ha gustado la tecnología, siempre he estado ligada. Tengo más de 20 años trabajando en temas eh, de computadoras como administrador de sistemas y de páginas web. Así que experiencia tengo, lo sé hacer y me fascina. Nosotros tenemos históricamente a lo largo de los años un ejercicio muy robusto y dinámico acerca de cómo expresamos siempre todo lo que hacemos y eso es a través de nuestros sitios de internet. ¿Hace cuánto que hacemos esto, Celita? Pues desde 2005 tenemos la página web eh, bajo mi mando, pero ya desde 2001 existía una página web que servía perfecto al propósito de ese entonces. A partir de 2005 le dimos un enfoque diferente y empezamos a, a cambiar contenidos de una manera más dinámica, lo cual permite que podamos estar más al tanto de las necesidades de la comunidad de pacientes como de lo que nosotros queremos expresar como asociación. Con el advenimiento de las redes sociales y luego las aplicaciones, la volatilidad de la información eh, eh, o la velocidad a la que se va presentando toda la información, ha cambiado. ¿Cómo es que nosotros podemos controlar o sobrellevar eso, Celita? Pues las redes sociales efectivamente son muy dinámicas, así que exigen también que haya mucho contenido. Lo que nosotros hacemos es, bueno, somos un equipo, no solamente estoy yo alimentando la información, yo me encargo más bien de mantener en orden y en darle mantenimiento, control a toda la la plataforma tecnológica pero contamos con una editora web que se dedica a alimentar con información y eso es lo que le ha permitido a nuestros sitios que sean exitosos en términos web que nos vean, que nos sigan que nos conozcan porque estamos alimentándolo con mucha información Hablando de lo, de lo que señalaste como exitosos los sitios como el nuestro que hablan acerca de personas que viven con enfermedades raras, uh -huh. son sitios especiales, perdón son son sitios muy especializados y, y, y no podemos pensar que tengamos un universo de personas que nos ven y nos siguen tan grande. No, no es lo mismo hablar de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi que de eh, MPS o la enfermedad de Gaucher o, o, o cualquier otra de las enfermedades raras. Eh, ¿Cómo has visto la evolución en estos últimos 15 años acerca de este tema de la importancia que va teniendo la información que nosotros generamos. Definitivamente ha habido un gran cambio, porque en la época de la web estática, en donde solamente la página web era importante, pues sí actualizábamos la información y hacíamos cambios y íbamos poniendo lo que íbamos avanzando en nuestros diferentes programas. Con el advenimiento de las redes sociales, como hace rato comenté, hace falta mucha más información y obviamente tenemos que desplegar la información en diferentes formatos para diferentes redes sociales, porque al mismo tiempo están enfocadas en audiencias diferentes. Eso nos ha permitido eh, ampliar nuestro espectro o el impacto que tenemos en la población en general, aunque como justo dijiste, es un nicho de mercado, por decirlo en términos eh, más técnicos, es un nicho de mercado lo que nosotros eh, abarcamos pero ese, esa, ese nicho de personas están bien servidas con la información que les damos bueno, entendiendo que un video de muchos minutos termina por abrumar y aburrir a la gente, aquí vamos a detener este y luego vamos a volver a comentar acerca de esta misma secuencia de temas, pero de otra manera y también en términos de poco tiempo para que no aburramos a nadie. ¿Ok? Correctísimo. Como siempre, les mandamos un abrazo. ¿Quieres dar algún mensaje final, Celita? Que usen software libre, que siempre piensen en que además de estar ustedes mejor protegidos en cuanto a seguridad y en cuanto a privacidad, eviten pagar muchos costos innecesarios. Software libre es el futuro. Está hecho por la comunidad. Bueno, este es el mensaje final, final, final. Hasta la vista, babies.